La Parroquia Urbana de San José conmemora 24 años de parroquialización. Por su parte, el alcalde del Cantón, Catamayo, Armando Figueroa, se refirió a las obras realizadas como la construcción del puente sobre la quebrada, el pitay, construcción del cantarillado sanitario, entre otras obras. Si bien es cierto, se hizo una reseña histórica, como siempre sucede, ¿no? Se la hace al compás de quien la redacta. Pero... Falta muchísimo en lo que corresponde a resaltar el esfuerzo que han hecho y que creo que aquí no ha habido ninguna dejadez, ni tampoco ha habido ningún conformismo de nadie, de ninguna familia, ni de persona alguna. Todos, absolutamente todos, desde el lugar que se han encontrado, han armado el hombro para que esta parroquia esté en el sitial que se encuentre. 24 años que celebramos el día de hoy, apenas acerca de 14 de conseguir en lo que fue cantonizado Catamayo, que son 38 años, ya mismo 39, podemos decir que San José se ha convertido gracias al esfuerzo de su pueblo, de sus familias, de su gente y de sus autoridades tanto religiosas como civiles y militares y eclesiásticas en el corazón de Catamayo. San José ya es el corazón de Catamayo, así lo he visto, porque así lo he sentido y así se está diciendo y se está transformando en este momento en lo que corresponde a la vida de nuestro cantón. Yo recuerdo muy bien cómo luchaban don Zaroma, cómo luchaban don Huatrizaca, cómo luchaba don El Cafejó, cómo luchaban algunos y muchos líderes, don Miguel Paladines en que querían que esta, esta, este barrio sea categorizado como parroquia y eso consiguieron pero no solamente significó el membrete y no solamente significó de que sea declarado como tal como parroquia sino que significó que cada uno desde el lugar que se encontraban, puedan ir avanzando y es cierto de que esto se subdividió que esto eran terrenos llenos de tunales, llenos de mosqueras y también de unas ciertas especies como la decían en, su, en la historia de las lagartijas, que eran muy comunes en ese tiempo de la niñez nuestra. Pero es cierto que lo más trascendente de esto fue la unidad de este pueblo. Y cuando se unió a este pueblo, por allá por el año 1993, y junto a todos los que estaban en ese momento habitando este lugar con la minga popular se logró traer el agua potable desde el sitio de la Sota pasando, dando agua potable a la extensa, a Catamarito a Indiucho y luego como primera parroquia a la parroquia urbana de San José sin costo alguno y eso lo hicieron en ese entonces con mucho orgullo puedo decirlo en la administración de mi padre junto a los compañeros concejales de ese entonces y junto principalmente a este pueblo que arrimó el hombro que no desmayó y que por primera vez cuando yo tenía apenas 13 años pude experimentar lo que nuestros abuelos, lo que nuestros catequistas lo que nuestros sacerdotes nos han dicho siempre que cuando uno deposita nuestra, nuestros objetivos o nuestra esperanza en, los, en las manos de Taita Dios se consigue todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque experimenté yo en ese entonces que quien fue nuestra matrona, nuestra madrina o nuestra patrona la que puso la primera piedra en donde estaba actualmente la planta potabilizadora del agua de retorno la pilastra fue con la presencia de la Virgen del Cisne y por eso es que estoy tan convencido que lo que se construye y se entregue en las manos de Dios todo se hace realidad hoy vamos a prestar compañeros a celebrar un año más de vida y en estas circunstancias como su representante dentro del cantón quiero expresar mi saludo de pleitesía a todos y cada uno de ustedes, especialmente invitarlos a esta gran unidad en la que estamos convocados todos, autoridades religiosas, autoridades eh, civiles y también a ustedes ciudadanos. Si bien es cierto, los tiempos han cambiado, pero con, no con eso ha cambiado la necesidad, ha aumentado la necesidad. Y eso obedece a que han crecido nuestras familias. Nosotros nos hemos comprometido en trabajar, no solamente en volver la esperanza de tener más redes de Agapotana, de Alcantarillado, en que tengan más puentes, en que tengan como lo hicieron en su debido tiempo el Estado de San José, el Centro de Salud, una casa comunal, no solamente en eso, sino en lo que haya como aquel dicho, mientras hay vida y esperanza en que podamos fortalecer aquella esperanza que ustedes han depositado en sus autoridades por eso es que quiero resaltar las obras que hemos podido realizar junto con ustedes el puente del pitayo esa es una obra que une y que la hemos construido con amor con cariño, con la sinceridad y sobre todo con la honestidad que se debe hacer las cosas allí a nadie le hemos pedido un solo centavo de contraparte. Todo lo hemos hecho con nuestros propios recursos, de los que no tenemos, pero sabiendo que cuando hay voluntad, que cuando hay voluntad, sí se pueden hacer. Y ahí tienen ya, durante estos cerca de ya ocho meses, esta obra inaugurada y al servicio de todos y cada uno de ustedes. Queremos también resaltar el apoyo que hemos recibido de aquí, de la comunidad educativa San Juan Bautista, nos pidieron al inicio de nuestra gestión que les ayudemos con la mano de obra y no escatimamos esfuerzo y ahí está también el aporte un granito de arena en lo que construyeron ustedes, los docentes y los padres de familia en esa cubiertita pequeñita para cubrir del sol a sus hijos o a los niños que se educan en este establecimiento asimismo, sin mirar de dónde venían los convenios firmados quién fueron los que Asumieron los compromisos, logramos terminar la cubierta de la cancha de uso múltiple de la Escuela Luis Alfredo Zamaniego Arteaga. Ahí está esa obra también al servicio de los que se educan en este establecimiento. Como no era menos, nosotros nos propusimos, porque nacíamos o veníamos de una experiencia en la cual sí se pudo hacer las cosas, aunque siempre se ha manifestado que no es nuestra competencia en materia de salud. Pero hoy, gracias al apoyo de mis compañeros concejales de la Asunción de y de mis compañeros funcionarios, hemos podido readecuar el subcentro de salud tipo C y, que, y gracias al apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública podemos decir que desde mañana estará también aparte del médico general un pediatra estable para de lunes a viernes atender o una pediatra cualquiera de las dos para atender de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a sus hijos y en lo que corresponde al apoyo de nies hemos logrado también de que ellos pongan dos médicos ...para que se atienda la salud... ...de esta parroquia urbana de San José... ...que no se podía... ...y cómo que sí se pudo... sí se pudo compañeros... ...y si sí vamos a seguir pidiendo ...y no solamente ahí... ...sino que también el día de ayer... ...se comprometió... ...el señor coordinador Zonal... ...a ubicar el medicamento... ...necesario para que haya una farmacia aquí... ...y el medicamento suficiente... ...para que no tengan que estar pagando las carreras a irse a trapichillo a conseguir a lo mejor la medicina que está dando el gobierno nacional por eso quiero hacer mi agradecimiento al Ministerio de Salud y Pública y al gobierno nacional a través de la jefa política del apoyo que estamos recibiendo en, este, en, este, en esta administración queremos manifestar compañeros que hay mucho por hacer hemos presentado al AME a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, nuestra necesidad, la de ustedes y la de nosotros. Queremos convertirlo a la Parroquia Urbana de San José en varias oportunidades, a más de las que ya nos han podido brindar las empresas que fueron mencionadas, Petroecuador, Loca no Gas, Avícola Serrano, Las Ladrilleras, pero queremos también buscar cómo potenciar lo que tenemos aquí en materia turística que sin hacerle mayor cosa estamos seguros que se puede vender lo que son las peñas blancas no el que lleva los nombres de lo que llevaba el nombre antes de las peñas blancas sino esas peñas blancas que están ahí maravillosas estamos haciendo un estudio que está por alrededor de los 5 mil dólares y aspiramos conseguir los 100 mil dólares para poderlos invertir allí y darle ese atractivo para que no solamente sea eso votado o que sea de atractivo de los que viven allí, sino también que sea un componente para fortalecer a nuestros hermanos que viven en la Comunidad Santo Domingo de Guzmán, De que, por cierto, allí también está la obra municipal. Queremos, compañeros, seguir haciendo con los que deseen esos convenios en los cuales por la urgencia del caso, han requerido de la institución y han manifestado su necesidad de aportar. No queremos que aporte nadie porque fue nuestro compromiso de hacer el trabajo sin costo alguno. Pero si bien es cierto, eso demanda un poco más de tiempo. Y hay sectores y hay familias que han determinado el aporte del 20 y del 30% de lo que significa el costo total de la obra. Por eso es que queremos resaltar en este día la manifestación de los moradores del barrio Sedman a la cabeza el señor Jumbo, quienes han manifestado su predisposición y es nuestro compromiso en este año construir el alcantarillado sanitario para todo el barrio Sedman. Eso lo haremos, compañeros, en conjunto con los ciudadanos y habitantes del barrio Sedman. Además de eso, nosotros hemos sido testigos y hemos presenciado la necesidad de que cuando vamos a una fiesta, que por lo regular se hace junto al Parque Central, como lo están haciendo ahora aquí y lo estamos haciendo nosotros en el parque, que hay que agradecer y que está bonito por la mensación anterior, cuando vamos a la Eucaristía y salimos y queremos quedarnos un rato, necesitamos algunos necesitamos hacer nuestras necesidades biológicas entonces nos hemos puesto de acuerdo y en los próximos días empezaremos a hacer realidad las baterías higiénicas para que tengan también los moradores y los que visiten aquí este, este parque donde hacer sus necesidades biológicas para que podamos también fomentar el tema del turismo que tengan y no estén ensuciando porque eso ocurre y no falta por ahí un desaprensivo que toma una foto y la sube a las redes sociales para desprestigiar. Yo creo que más bien porque anda enamorarse de lo que no corresponde. Queremos también, compañeros, decirles que en este año hemos tomado la decisión de poder continuar haciendo otros puentes. Y el otro puente que vamos a iniciar será aquí el que nos conecta desde el sector Los Girasoles, bajando por la vía que está conectando con el Cementerio General y que conectará con la Parroquia Urbana de San José. Ese puente también se hará realidad en los próximos meses. Conforme al ofrecimiento del señor prefecto, que creo no ha llegado pronto la invitación, por eso no está ni siquiera un delegado, el 9 de enero del año 2019, aquí en esta misma sesión solemne, ofreció apoyar con una obra y la ex alcaldesa le, le pidió de que se haga realidad la construcción del asfaltado desde el sector aeropuerto hasta Petroecuador y desde el puente Chueco hasta el sector del puente de la Nueva Esperanza. Hemos entregado en manos de la prefectura. Todos los estudios, asumiéndose compromiso y esperando que para el próximo año se haga realidad. Hemos hablado con el prefecto, él ha dicho que mantiene su compromiso, esperemos pronto se haga o se manifieste para saber en cuánto colabora. En esto, que arroja más de un millón de dólares este proyecto, sabemos que no lo vamos a poder conseguir o construir solo con la prefectura porque eso no le corresponde al prefecto. En competencia hablando. Estamos también gestionando al señor ministro de Obras Públicas, a quien le hemos comprometido y a quien lo hemos comprometido de que nos ayude por lo menos con unos 2 millones de dólares para este año. Necesitamos de su ayuda, compañeros, de su ayuda, moradores, y de su ayuda, autoridades, para que se haga realidad este ofrecimiento que nace desde la vicepresidencia y que esperemos tenga el resultado durante el transcurso de este año por último quiero manifestarles que hemos tomado la decisión de que en donde es actualmente el centro de acopio en esta parroquia funcione el centro de revisión y matriculación vehicular así que vamos a a darles aparte de eso el espacio que sobre vamos a traer las ferias para que no muera este lugar para que tengan también las ferias inclusivas y pueda desarrollarse lo que actualmente una gran cantidad de personas que habitan aquí han encontrado un espacio para sobrevivir en materia de poder vender o expender sus alimentos y que queremos que siga haciendo eso el centro de acopio esta obra es muy reducida, no abastece para todos los que necesitan tener este servicio. Y lejos de tener aquí ustedes una oportunidad, se caotizan las calles, se ensucian los, los por afuera y los vecinos nos han reclamado mucho por este centro. Por eso es que gracias al Gobierno Nacional... En estos próximos días se nos entregará lo que fue la compañía de ingenieros del ejército y que luego lo llamaron compañía de morteros y abrigamos la esperanza de ahí construir el centro de acopio para todos los productores y agricultores de nuestro cantón y de toda la región sur. Así que esa será posiblemente una desventaja que podamos generar por el tema de la cantidad de personas que visitan su parroquia por motivo del centro de copio pero no queremos dejarlos solos y por eso es que viene el centro de revisión y matriculación vehicular aquí ¿eh? a la parroquia urbana de San José por último queremos decirles que lo que ayer convirtieron en basurero hoy nuevamente lo hemos retomado hablo de la unidad móvil y esta unidad móvil seguirá sirviendo para que podamos seguir haciendo jornadas médicas. Ayer, en cada uno de los establecimientos educativos, principalmente en los fiscales, hicimos jornadas odontológicas. Espero que en esta ocasión y durante el transcurso de este año, esta unidad móvil pueda servir para hacer lo que estamos haciendo a través de la Fundación Blancas Caos, el día de ayer anteayer empezaron las operaciones gratuitas de hernias labioleterino, paladar hendido, entre otras hoy día posiblemente también me intervengan quirúrgicamente y hasta mañana son cerca de 50 personas que gratuitamente se operarán y aspiramos que la unidad móvil también se siga haciendo estas jornadas médicas para llegar a su casa para llegar a cada uno de ustedes como lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública con los tres médicos del barrio que tiene aquí, en esta parroquia. Eso es lo que hemos logrado, y que quiero decirlo y que quiero resaltarlo, lo he logrado gracias al apoyo de mis compañeros funcionarios, gracias al apoyo de ustedes, ciudadanos, que a través de las oraciones estoy más que seguro me encomiendan a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima, y sobre todo, gracias al respaldo que he recibido del Gobierno Nacional. El señor vicepresidente, el, el economista Otto, ha sido generoso con este pueblo. Desde el 15 de mayo nos ha abierto sus puertas y ha ordenado a todas las instituciones que nos atiendan. He ahí los resultados. Dos vehículos para la administración, un bus para los adultos mayor, mayores una furgoneta para los niños con, o los jóvenes con discapacidad que se atienden allá en la entrada a la hacienda Monterrey un camión que lo convertimos para poder recoger la basura de lo que convirtieron la unidad móvil dos camionetas para poder trasladar a nuestros técnicos dos bolquetas que estaban abandonadas en el Tingo por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas la planta trituradora, un tanquero, y además de eso, nos han apoyado con recursos económicos. Eso es, y debo resaltar que es gracias al apoyo del señor vicepresidente de la República que aspiramos en los próximos días esté en nuestra ciudad y Cantón Catamayo, y ahí sí pediría la colaboración de ustedes para recibirlo y agradecerle personalmente. Por último, ratifico en nombre de la Alcaldía y en nombre de mis compañeros concejales y de aquellos que hacemos el gran Municipal, nuestro compromiso de seguir trabajando, de seguir avanzando, de seguir aportando al desarrollo de esta comunidad. Hay muchas necesidades que aún no han sido solucionadas, pero que aspiramos durante el transcurso de nuestro mandato o de la estadía de la administración municipal ayudarles a solucionar ayúdenos a combatir la corrupción están abiertas las puertas de la municipalidad todos los trámites son gratuitos si hay alguien que está haciéndonos quedar mal no lo duden en denunciar esta administración no la hago yo solo la hacemos ustedes y nosotros y sobre todo Quiero hacer extensivo un agradecimiento sincero a todas las personas que están aquí que son representantes de los medios de comunicación, porque son ellos también quienes a veces nos despiertan posiblemente de ese letargo que las autoridades nos convertimos. Así que gracias a ustedes, estimados periodistas, representantes, por ser el nexo, por ser el puente de aquellos que, teniendo voz, tienen todavía temor que sus autoridades tengan represalias. Nosotros no utilizaremos jamás nada de eso, todo lo contrario. Siempre nuestro agradecimiento para poder seguir avanzando. Que Dios nos pague, que Dios les pague por tanto cariño. Que Dios le pague a ustedes y los bendiga siempre. Y que sobre todo, que Dios nos dé la sabiduría suficiente para seguir avanzando y, a, y seguir haciendo realidad cada una de sus aspiraciones. Muy buenas tardes.